Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y es que hoy, hoy, hoy es un video muy especial porque es un video que, les juro, he estado planeando desde hace más de 3 años, ¿ok? O sea, cuando se empezó a crear el canal, cuando se empezó a generar este canal, yo dije hombre, tengo que hacer este video y mira, mira, aún no lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho? Son preguntas que nunca tendrán respuesta, pero ahora sí que se puede. Bien, antes de comenzar con este video Vamos a hacer un par de cosas eh, Pues no, vamos, no vamos a hacer, les voy a contar un par de cosas Si eres de Colombia, pues no solo Colombia, pero si eres de un país de Latinoamérica Donde Boeing Toys Se hubiera encargado de la distribución De Bakugan, pues entonces quédate al final Del video, y para todo el que le interesa Como saber qué está pasando con Battle Planet, también Quédense para el final del video porque tengo un par de noticias Entonces pues, era lo único que tenía que decirles eh, Ya saben que pues, recuerden Seguirme en Instagram, recuerda que en Instagram Vendo Bakuganes y además más, puedo postear tus fotos en mi Instagram No todas son mías, la verdad Recuerden también seguirme en Facebook Donde si sí no contesto casi La verdad, Facebook casi no lo contesto Pero pues igual en Facebook puedes ver fotos y cosas así Y también recuerda seguirme en Twitter Donde pongo tweets de algunas noticias que han pasado Como, ah, donde pongo noticias mías Bueno, pues sabes como es Twitter Y pues recuerda ir a Drography Un canal muy genial de animación Que pues es un proyecto muy lindo Llevamos en 1460 suscriptores Y sé que te va a encantar hacer parte de esa comunidad Así que pues, si puedes, si quieres divertirte pues entonces ve a Y dicho esto, muchachos, entonces aquí dejamos el video y nos vamos. Chao. No, mentiras. Empezamos el video. Bien, ¿y de qué es el video de hoy? Pues de nada más y de nada menos que Bakuganes, Móvil Assault... O BMA o BMA como quieras llamarlo son lo mismo funcionan para lo mismo bueno y tú te preguntarás qué es un bakugan mobile assault bueno primero te lo muestro esto es un bakugan mobile assault este artefacto de aquí es un vehículo donde posicionas tu bakugan lo lanzas y al caer una carta te da un beneficio extra no a continuación explico pues cómo se usa los bakugan mobile assault llegaron como por esto de la tercera o cuarta temporada llegaron según eso para reemplazar lo que vendrían siendo los armamentos o las trampas o para usarlo en conjunto la verdad nunca se supo bien, pero sí pues era para aumentarle el poder a tu Bakugan funcionan como una pieza de soporte es decir, como las trampas y los armamentos o sea, en tu equipo puedes tener máximo dos de estos, pero si digamos, tú tienes trampas, o sea, es decir, si tienes una trampa y un armamento, pues ya no puedes tenerlo porque ya tienes dos piezas de soporte, recordemos que en Bakugan puedes usar máximo dos piezas de soporte en, en tutoriales anteriores ya hemos hablado de esto, solamente puedes tener dos móvil assault, o una trampa y un móvil assault, un Bakunano y un móvil assault un armamento y un móvil assault, vale, tengo que decir que para mí no fue tan popular o sea los móviles nunca estuvieron dentro de mi prioridad porque la verdad lo sentí un poco no sé hombre me parece que es un prototipo de lo que luego vendrían siendo los battle suite los Battle Suite son otro producto que hay o sea es que a lo último al final a cuban mectanium surge la sacó un montón de productos y un montón de cosas que hicieron que el juego se fuera hacia abajo porque lo volvió pay to win el caso bueno llegaron los móviles no lo usé. hace poco logré conseguir este y yo dije es hora de hacer este Tutorial que tanto quería. En este caso, vamos a estar usando a Impalaton, que es como se llama este móvil saul y vamos a estar usando también a nuestro colega Meta Dragonoid, Ventus también. Ya explicaré por qué. Es muy sencillo usar estas piezas de soporte De hecho no es tan complejo Pero sí tiene sus trucos, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con el tutorial Ahora sí que sí Ahora de una vez, por favor, ya Bien, los Bakugan Mobile Assault Normalmente vienen con un atributo Que es este de aquí A diferencia de los armamentos que no traen atributo Y además vienen con una carta de referencia Esta no cuenta como carta poder Sino como carta de referencia ¿Por qué? Ya lo explico más adelante Como pueden ver el color es azul, no es naranja Y tiene aquí el nombre del Mobile Assault y además tiene lo que vendría siendo los atributos con los que es compatible De nuevo ya explico esto Además también tiene un efecto especial Digamos por ejemplo aquí más de por ejemplo todas las cartas portales oro ¿ven? Y una ilustración del Bakugan Vamos a poner por aquí una carta portal Y empezamos a explicar bien todos los términos que ya he explicado Los móviles Assault funcionan de la siguiente forma En medio de una batalla antes de lanzar un Bakugan Tú tienes que poner tu Bakugan Aquí, pero este Bakugan tiene que ser compatible en cuanto a atributo con el Mobile Assault, es decir, este es Ventus, este es Ventus, es decir, se pueden usar. Tú dirás, bueno, y si uso una trampa, es decir, cojo una trampa, le cambio el atributo, luego lo pongo, no, no se puede. Tiene que ser antes de lanzar, por lo tanto, usar trampas y esto, casi que está prohibido, a no ser que la carta de la trampa te lo permita, pero no creo. En vez de lanzar tu Bakugan como normalmente lo lanzas, que es, pues, o sea, solo el Bakugan, tienes que lanzarlo con el Mobile Assault. Entonces, tú posicionas tu Bakugan aquí. Ves, surge y lo que haces después es lanzarlo Te posicionas a dos cartas de distancia En este caso no me no voy a posicionar tan lejos para que el ejemplo salga bien Ahora lo que hacemos es que lanzamos el móvil assault Si el móvil assault surge, pues entonces perfecto Ya está, pues lo usamos Pero aquí es donde empieza la magia Vamos a ver que el móvil assault tiene un poder G 240. Es decir, este móvil assault me suma 240. Como estoy usando a Meta Dragonoid que tiene, eh, pongámosle que, no sé, tiene 750. Vale, entonces me sumaría 240. Por lo tanto, tendría 990 más o menos. Vale, hasta ahí todo perfecto. Pero, pero, no puede ser tan sencillo como se muestra. Estos móvil assault tienen una condición especial. Y es que te pueden dar este bono, sí, y solo si sí. la carta portal donde cayó es de alguno de los dos referentes que tiene en su carta de referencia. Es decir, en este caso, Impalaton me sirve para oro y para bronce. Recordemos que las cartas pueden ser oro, bronce o plata. Este es el logo para oro, este es el logo para bronce y el de plata es un logo que es como una especie de triángulo, ¿sabes? El caso es que yo puedo recibir estos 240 solo si la carta portal donde caigo es o bronce u oro. Si llega a ser plata, no recibo ningún bono del móvil Assault. Además de eso, si es de una carta portal que no está en la carta de referencia de mi móvil Assault, entonces entonces el Mobile Assault es destruido y no se puede volver a usar por el resto del juego. En este caso cayó en una carta plata. Por lo tanto si fuera este el caso mi Bakugan Mobile Assault no me da bonos. Queda destruido y no puedo volver a usarlo por el resto del juego. Además de esto en este caso en el caso de Impalaton si hubiéramos caído en una carta Portal Oro. Pues entonces nos hubiera sumado 100 más. Por lo tanto nos hubiera sumado 340 Poder G. Lo cual pues está bastante bien. Así que mi recomendación es que juguemos los Mobile Assault en Campo, yo lo, yo lo digo como campo local, campo visitante vendría siendo el campo de tu oponente, cartas portal de tu oponente, pero campo local vendría siendo pues tu lugar, ¿no? Donde tú pusiste tus cartas. Si llegas a ganar o perder esa batalla, pues en ese caso ahí sí se devolvería el móvil a solta tu pila de, de usado y lo regresarías después como un armamento. Solo si cae en una carta portal que no es compatible con su carta de personaje, pues entonces ahí sí Nada que hacer. ¿Qué pasa si, digamos, no tenemos la carta de personaje? Pues, la verdad, el móvil assault sirve para poco y nada. Porque es que si no tienes tu carta de personaje... O sea, tu carta de referencia del Mobile Assault Pues entonces tendrías que cuadrar con la persona Con la que estás jugando Qué cartas son permitidas para el Mobile Assault Es decir, antes de empezar el juego Tú le dices, bueno, eh, definamos No tengo la carta de esto Por lo tanto, no voy a tener habilidad Eso sí que no vas a tener ¿Qué te parece si tú me dices Tu Mobile Assault es compatible con plata y con bronce? Con oro no Entonces tú dices, listo, perfecto Así jugamos eh, plata y bronce Y listo, y empezamos a jugar Así podrías solucionar este problema Si no llegas a tener la carta Pero normalmente Y si llegas a jugar, digamos, con una forma competitiva, pues entonces no vas A poder usarlo porque, hombre, necesitas La prueba de que este móvil Si sí es compatible con estas Este tipos de cartas ¿no? Estos son los Mobile Assault Son lindos, son piezas de apoyo interesantes Entonces vamos a poner aquí a Meta Dragonite Que se ve la verdad muy lindo Pero bueno chicos, así es como se usa un barrel Mobile Assault Espero que les haya gustado este video Que hayan entendido Si tienen alguna duda, alguna pregunta Ustedes me avisan, me dicen Yo les respondo en los comentarios O les respondo con alguna otra publicación Bien chicos, y ahora sí vamos a hablar de la información esta extra que les dije eh, Como ya supieron, ya llegó a, a Latinoamérica eh, estado llegando Latinamente, ya ha llegado a muchos lugares de México Para los chicos de México ya llegó en Guadalajara, en Puebla, en Culiacán creo que se llama Vale, el caso es que busquen en las jugueterías Juguetrón En las Juguetrón, ahí van a poder encontrarlos Hola amigos, este es un video para tubacubanes Estamos llegando aquí a Juguetrón Y pues nomás es para informarles que ya están llegando a tubacubanes Soy Tefán. Él es eres grande Como ven aquí está el Juguetrón y listo, ya llegamos. Como ven, aquí están todos. Aquí se ven todos los que hay. Y bueno, gracias por esta oportunidad tu bacones Adiós. Además de esto, ya hay avistamientos de que la empresa Imexporta o Inexporta va a empezar a traer los Bakuganes Valplanet Planet a Chile pero en las tiendas Jumbo, ¿ok? Tiendas Jumbo, así que estén muy atentos a Jumbo porque ha sido la única que se ha revelado ante esta información. Y para la gente de Colombia, que pues este canal es de Colombia, así que pues también no es que me importe más, pero pues sí me hypea un poquito más. Y para la gente de otros países donde Boeing Toys, L.A., Haya distribuido Bakugan Pues entonces esta es la información que les tengo Hace poco ellos en su, en su cuenta de Instagram Subieron el tráiler de Bakugan El que conocimos cuando fue el conteo regresivo A su página de Instagram Y dijeron algo grande está viniendo Hashtag Bakugan Etiquetaron a Bakugan Yo me emocioné, me emocioné muchísimo Los etiqueté en una historia eh, Les pregunté, oigan, ¿esto para cuándo es? O sea, ¿cuándo van a llegar? Podemos decir que es para septiembre o para octubre Ellos nos dijeron, no, no, no Es para septiembre que van a llegar. Así que chicos, es oficial este mes, este mes, Boeing Toys por lo menos ya dijo, este mes llega Bakugan, ahora sí que sí. Entonces, pues bueno, todos los chicos de Colombia y lo, y lo mismo, los que Boeing Toys se hayan cargado de la distribución, pues entonces tienen que estar muy pendientes, porque es muy probable que poco a poquito vayan llegando en muchos lugares. Para la gente de Colombia, ustedes saben, yo siempre recomiendo Pepe Ganga. Pepe Ganga siempre va a ser como un top en jugueterías, porque cuando fue la serie anterior de Bakugan, ellos se encargaron de la distribución de una manera espectacular. Entonces, pues, siempre recomiendo ir a los Pepe Gangas. Y bueno, chicos, esta es la información que quería darles. Muchas gracias a todos por esto. Gracias porque ya casi llegamos a los 25.000. No sé qué hacer para los 25.000 o espero hasta los 30.000. No lo sé, no lo sé. Las preguntas son muchas, las respuestas son pocas. Y pues, nada, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y pues, nada, nos vemos en otro.